¿Cómo arreglar una portería en 10 segundos? Oh yeah! Lo primero que haremos es retirar el acolchado viejo y lo sustituiremos por el nuevo. Para que no se nos mueva mientras lo incintamos, le ponemos un poco de cinta americana. Lo único que falta es dar dos vueltas a todo el aro con la cinta para evitar que se nos salga el acolchado. Como se ve, la diferencia es bastante grande y nuestra espalda y hombros lo agradecerán.